Mi abuela me dijo, cuando aprendas a entender el silencio, es decir, cuando te vuelvas más sensible y no solo pienses, cuando no creas todo lo que ven tus ojos, comenzarás a descubrir que hay mensajes en todas partes. Y mi abuela me dijo, cuando seas más agradecido, cuando llegues, lleves ofrenda a la montaña, cuando tengas tiempo de caminar consciente, sin prisa, el que corre no se entera de nada, la velocidad es inversamente proporcional a la profundidad. Necesitamos profundizar, necesitamos raíz, necesitamos dejar de correr. Quiero invitarte a que puedas en estos dos, tres minutos que estaré contigo a... Para que puedas repensar algunas cosas, creer menos lo que se escucha por ahí, por favor no crees, ni a mí ni a nadie, reflexiona, analiza, tómate tiempo, más de 40 años en esto para darme cuenta que la clave es el silencio, que la clave es la reverencia, que la clave es la profundidad. Que la clave es no correr porque uno no se entera de nada. La vida se vuelve mágica. Cuando vamos descubriendo que es un arte, simultáneamente, una fiesta y un ritual, de eso se trata. Nosotros despedimos el nuevo año con rituales que cierran círculos y consagran nuevas etapas. Nosotros tratamos de caminar con reverencia. Con agradecimiento, nosotros eh, vamos por la vida compartiendo esto que hemos ido descubriendo con mujeres y hombres sabios. Quiero hoy invitarte a compartir todo eso y que tú descubras que la vida no es lo que te dijeron. Compra menos. Date más tiempo para reflexionar, para meditar. Cree menos a esa emboscada de información que siempre está intentando venderte algo. Que aparentan estar preocupados por ti, que aparentan querer cambiar el mundo más de lo mismo. No hay cambio que no comience buceando en nuestras profundidades. Cuando alguien se conoce, tiene la capacidad, el poder emergido desde dentro de poder hacer con su vida lo que quiera, de germinar sus talentos e instalarse en aquello que ama hacer porque desde ya se conecta con el universo. Todo esto que parece, que parece muy ancestral, porque en realidad viene de los, eh, del caos del chamanismo, ancestral, de la sabiduría ancestral, es absolutamente actual, imprescindible para tiempos de crisis como estos que aprender a vivir, a fortalecerse con las adversidades, a jugar con los problemas, a desplegar nuestra creatividad. Entonces, hasta circunstancias como estas nos parecerán un juego, un desafío, una oportunidad. De eso se trata. Quiero que, que los acompañes para este cierre de Ritual del año que estamos proponiendo a quienes buscan profundidad, más que coser a seguir consumiendo, a los que buscan reencontrarse con lo sagrado y con la vida en su versión plena. Ya sabes dónde estamos. Gracias.